desde el INFOD y en conjunto con la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la Nación. Eh, yo soy la Directora Nacional de Educación Secundaria y hoy tengo el placer de una vez más eh, invitarlos y saludarlos para la apertura de este nuevo tramo, que es un tramo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el rol pedagógico del preceptor un actor estratégico para la mejora de los procesos eh, de las instituciones educativas, de nuestras escuelas secundarias, un rol digamos que tenemos que repensar porque es eh, fundamental para el acompañamiento de las trayectorias, para el seguimiento y el apoyo de nuestros estudiantes, Además, el preceptor es aquel actor que, que acompaña los, las dinámicas institucionales, que conoce a las familias, que conoce las problemáticas vinculares y de aprendizajes de nuestros estudiantes. Por eso nos parecía, desde la dirección de secundaria, que venimos trabajando también en repensar estos roles y darle ese protagonismo eh, que va más allá de, de una cuestión netamente administrativa, sino que realmente es un actor clave que tiene inclusive lo que hoy van a ver, o en el, a lo largo de estos tramos, con nuestro gran colega Alfredo Bota, Freddy, para nosotros, eh, que además es un actor que tiene mucha información ¿no? sobre el recorrido, sobre propuestas de mejora y demás, y no muchas veces nos hacemos los tiempos, sobre todo los equipos directivos, para poder sumarlo como un actor clave que nos dé, no información digamos eh, informal, sino de esto, de los recorridos de nuestros estudiantes, cuáles son los que están de alguna manera teniendo dificultad, o por ahí tenemos algunos que vienen teniendo algún tipo de inasistencia, y ese es el preceptor el que nos puede ayudar a anticiparnos y pensar en conjunto qué acciones y qué estrategias podemos hacer para garantizar el derecho a la educación. Por eso para nosotros, eh, trabajar con el rol del preceptor, que damos la bienvenida a todos los preceptores que hoy nos acompañan del todo el país, y también de los equipos directivos, porque, como les decía, para nosotros es un actor clave y un aliado estratégico en todas las propuestas educativas. Con lo cual, sin mucho más, quería saludarlos a todos, darles la bienvenida, saludarlo a Alfredo Bota, agradecerle una vez más, que acompañe, no solo las políticas que venimos llevando adelante dentro de la dirección de secundaria, sino que además es una de las un colega que sabe mucho de este tema, que inclusive lo puso en práctica en su propia institución, Alfredo es director de escuelas de de la provincia de Buenos Aires, y además tiene un, un vasto recorrido de trabajo en gestión educativa en todo el país, ha capacitado en diferentes organismos nacionales e internacionales, y sobre todo con escuelas digamos que estaban por ahí, en algún contexto un poco más complejo, eh, con lo cual tiene una mirada muy de la realidad de lo que sucede el día a día en la escuela, y por eso a nosotros nos parece importante, no solo para poder conceptualizar eh, este rol y, y en la historia, sino además eh, de para poder repensar y así poder desnaturalizar también algunos roles que tenemos en la institución para poder transformarla, mejorarla, y sobre todo, como les decía antes, garantizar el derecho a la educación. Así que sin más, eh, los dejo con nuestro gran colega Alfredo Bota, agradecerles a todos y esperamos que disfruten y nos acompañen a lo largo de este tramo. Bienvenido, Freddy. Bueno, gracias, gracias Romina por la presentación, gracias por estar hasta el tiempo, un gusto enorme verte y acompañar en este, en este proceso formativo. Y por la introducción me, parecí, me parece que viste como algunas palabras claves que vamos a retomar seguramente en, en, este, en estos tres encuentros que tengamos. Hablaste de rol, de protagonismo, de naturalizar, de dinámicas, de tiempos y de espacios escolares. Eh, y que creo que, que son como las palabras claves por donde nos gustaría repensar este, el rol del de, de, de preceptor, sobre todo pensado en clave pedagógica. Así que, sin más, yo les voy a mostrar la presentación, que por supuesto se, era, se puso en un lugar que no corresponde. Ahí está. Eh, ahí está vamos todos para atrás. Ahí. Eh, bueno, lo, la idea de, del trabajo de hoy es el rol del preceptor, preceptora en el trabajo pedagógico de la escuela secundaria ¿no? básicamente eh, y algunos temas que yo quería desarrollar este, junto con ustedes eh, vamos a tratar de, si bien es, es difícil el intercambio eh, lo pueden hacer por chat y después recogemos todo lo que ustedes traigan y, y, y lo, lo, lo vertimos en el próximo encuentro así que eh, los temas que nos van a convocar hoy son, por un lado, eh, eh, el origen del rol y su transformación en el marco de una sociedad democrática. Queremos pensar en el origen porque vieron que, que siempre en, en toda organización hay contratos fundacionales que, que, se, que uno los va llevando, como la herencia y esas construcciones eh, familiares que nosotros tenemos, en nuestros orígenes, que explican muchas las cosas que hacemos. También en las organizaciones están esas, esas herencias y esas, esos entramados en sus contratos fundacionales que, que se van transmitiendo de generación en generación, y parece que fueran verdades inamovibles, y a veces hay que revisitarlas para, para poder entender o resignificar de acuerdo a los nuevos contextos. Así que por eso vamos a ir, no para saber este, etimológicamente y de manera así, culturosa, eh, cómo es el origen de, la, de los preceptores, sino para entender el presente a partir de nuestra historia. Después vamos a trabajar los desafíos de los jóvenes en la actualidad, que nos traen qué, eh, y qué podemos hacer con eso. Eh, alguna pregunta, si, si la, la palabra no sería mejor tutor antes que preceptor, qué connotación o qué denotación tiene la palabra preceptor y cuál tiene la palabra tutor. Y después algunas acciones posibles. Este es para el primer encuentro. Con esto eh, ya tenemos un montón, así que algo de esto quizás nos quede para el próximo. Yo quiero que sepan, antes de, de arrancar, que tengo una manía que me parece que me voy a quedar sin tema. Entonces pongo muchos temas este, para, para sentirme más seguro. Bueno, algunas consideraciones de este taller, de lo que vamos a hacer. Bueno, primero que, que bueno que pueda ser federal, ¿no? estamos muy contentos de que haya representantes de, de todo el país. Eh, esto significa que va a haber una matriz común y va a haber algunas características propias de cada región y, y de cada provincia que, que cada uno la deberá situar, digamos, lo que nosotros planteemos a nivel general, cada uno después lo, lo situará en su propio contexto. Digamos. Eh, Qué bueno que, que, que podamos estar y eso es gracias a la virtualidad, pero bueno, la virtualidad tiene esa potencia, pero tiene el límite de, de no poder ser un taller. A mí me gustaría escuchar la voz de ustedes eh, y que esto fuera eh, algo compartido. ¿no? Nosotros tenemos esta idea de la exposición como si fuera el teatro este, barroco. Eh, y en realidad el teatro barroco es, es, hay un espectador y la gente mira y aplaude porque hay un guión que escribió un, un otro del cual uno no, no, no participó eh, y al final lo tira tomates, gracias a Dios están las pantallas y no, no, me, no me van a llegar en caso que quieran tirar tomates, tampoco me van a llegar los aplausos. Eh, pero la verdad es que en, en esa mirada el teatro como tal cual lo conocemos... Eh, hay un actor y un espectador y, y yo quisiera, me encantaría y estoy convencido que los procesos formativos eh, se co-construyen ¿no? y tienen más que ver con, con un compartir experiencias y saberes y construir saberes conjuntos que, que con una bajada de línea así que me gustaría que algo de eso ocurriera eh, por eso me gusta la, la imagen del teatro griego que sí, traía un guión pero que el público lo iba modificando de acuerdo a lo que vaya ocurriendo así que eh, yo voy a retomar en el, en el segundo taller muchas de las cosas que ustedes traigan en el chat para repensar de alguna manera. Y además queda abierta mi canal de comunicación, lo que quieran, después al final les dejaré el mail o lo que sea para que puedan escribir, y, o al info o, a, o a, a donde quieran dirigirse, para repensar juntos, para co-construir juntos. Eh, Después, va, mi idea es para que tenga cierta participación, que sigamos un ritmo, que no escuchen, y mientras hacen 200 cosas a la vez, eh, que eso, eso es lo que aprendimos en pandemia, ¿no? que podemos estar en una cámara y mientras tanto cocinar, y, o, o trabajar haciendo otra cosa, o hacer dos cosas a la vez. Bueno, vieron que está comprobado que ese multitasking al cerebro no le hace nada bien, así que los invito a que, a que puedan... Eh, trabajar en esto, digamos. ¿no? Y yo para eso les voy a pedir alguna, algunos momentos donde tienen escritura personal, ¿no? que cada uno va a escribir alguna cosa de manera personal, eh, y lamento que no podamos compartir, pero bueno, compartirán con sus colegas y, y, y en algún momento seguramente eh, el sistema ¿no? es como una calecita, nos vamos viendo en algún lugar y, y lo vamos a poder compartir de manera presencial. Eh, así que sigamos ese ritmo de trabajo. Eh, los invito a que lo puedan hacer. Eh, hay momentos de exposición, hay cuentos, hay trabajos individuales, hay intercambios, está en el chat si quieren. Eh, ahí les dejé mi mail, freddy.com. Eh, escríbanme si les interesa algún tema en especial, eh, abiertos. Y, y sobre todo, mi, mi mirada es que somos una comunidad que aprende juntos, yo no sé más que ustedes, la verdad... Este, Sé algunas cosas que ustedes quizás no sepan y seguramente ustedes saben muchas cosas que yo no sé. Eh, y, y bueno, a ver, a, a, busquemos modos de, de atravesar esta pantalla y construir esta comunidad. Bueno, dicho todo esto, manos a la masa, empecemos a trabajar. Lo primero que yo les voy a pre preguntar, ya que dijimos que íbamos a trabajar, es que ustedes escriban en tres minutos cuál es mi rol como preceptor, que ustedes piensen. Y le voy a dar tres minutos para que lo, lo hagan. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo hago como preceptor? ¿no? no solo mi función, sino mi rol. O sea, ¿para qué estoy en la escuela? Mientras tanto, yo me voy a tomar un cafecito y le espero unos minutos para que lo escriban. Me parece importante que lo escriban. ¿Eh? Le voy a dar tres minutos. Son incómodos los silencios, vieron este, pero bueno, de vez en cuando hay que hacerlo, así que aprovechamos que haya silencio. Eh, bueno, una vez que escribimos, lo que no escribieron, este, lo pueden ir siguiendo mientras yo sigo hablando, eh, voy a entrar con la perspectiva histórica, no de, de cómo aparece este rol, eh, que, que esta función que, que estamos ejerciendo hoy. Eh, pero lo primero que tenemos que entender es cómo se construyó, este sistema donde el rol se inserta, ¿no? ¿Cómo se construyó el sistema escolar que nosotros conocemos en la Argentina? ¿no? Y la idea inicial de, de, del sistema, que, que sobre todo se desarrolló en plenitud en el siglo XX, pero que, que tiene, nace un poquito antes en, como, como sistema en general, eh, tiene, tenía dos miradas. Primero, eh, para el nivel prim primario, la idea era homogeneizar, ¿no? era la escuela de todos, la idea de que el guardapolvo blanco son estos inmigrantes y esta, pueblos originarios eh, y, y, y los habitantes de, este, de, este, de esta tierra argentina, formar parte de, de un conjunto eh, a partir de una homogeneización cultural. ¿no? Entonces, esta escuela era para todos. Y tenía eh, algunos rasgos didácticos, pedagógicos, que incluía a todos para que todos sean igual, en realidad, ¿no? con, con la ilusión de que todos se transformen en, en un modelo de ciudadano argentino. ¿no? Y también por eso uno eh, entiende eh, por qué aparecen eh, los actos escolares, por qué el izamiento de la bandera diario, por qué ese acto y de arriamiento de bandera. Eh, bueno, somos todos argentinos, todos pertenecemos a un país, a una ciudadanía. La escuela secundaria trae estos, esta mirada, pero eh, es una escuela eh, para la selección, es una escuela para elegidos. Los que tenemos algunos años, ustedes sabrán que estas canas no son exprofesos, sino que vinieron solas, eh, o sea que implica ciertos años. Eh, descubrimos que... Nosotros en nuestra escuela secundaria empezábamos 40 y terminábamos 20, con suerte. Y era normal para nosotros, normal entre comillas, era habitual para nosotros esa selección. Se da una selección y, y la escuela secundaria tenía esa función selectiva, no armar una selección social. Entonces, todo lo que es este, pedagogía de la inclusión es un modelo que viene después, es cuando la escuela secundaria se entiende como un derecho y como una obligación. Eh, en la tradición disciplinaria de la secundaria eh, se construye esta mirada deficitaria y universalista sobre la adolescencia. ¿no? Entonces nosotros lo que empezamos a pensar es eh, que esta adolescencia eh, que necesita ser domada, eh, y la manera de domar es, es disciplinarmente, requiere un celador, alguien que esté celando, eh, en el sentido de, de vigilando, eh, como referente del control de conducta. Porque si no hay un referente de control de conducta, las conductas adolescentes se desbordan. Hay algo de cierto, eh, y hay algo de, de, de esta tradición de, de selectividad propia del de sistema secundario. Pero, ¿de dónde viene esta imagen del celador que se lo pone justamente para cuidar las conductas? Ahora vamos a ver algunas alguna referentes... De, de, de documentación que avala esto que estoy diciendo. Bueno, la primera imagen que aparece es en Grecia, ¿no? este preceptor, pedagogo, ¿eh? Eh, que recorría las ciudades ofreciendo enseñanza letrada, sobre todo a los jóvenes. Pero eh, una de las condiciones que tenían era formar el carácter y adecuarlos a la vida política o militar. ¿no? En Grecia, tanto en Esparta como en Atena, una más militar y otra más política, eh, aparece el preceptor con estas diferentes características, eh, pero como aquel formador integral. ¿no? y a, me, me gustó esta idea que era un formador integral, de acuerdo a las necesidades de una, de una policía o de otra, eh, como referente, pero no solo conductual, sino también pedagógico, de enseñanza integral. ¿no? Y ahí, ahí aparece como una una, una primera idea, ¿no? esta idea de preceptor como tutor, ¿no? aquel que acompaña un proceso formativo. Aparece otra vez en, en el siglo XV, XVI, sobre todo, en, en, en el despliegue de las cortes y toda la vida cortesana, aparece para digamos, eh, la clase alta, surge el preceptor para el cuidado de las infancias eh, palaciegas. ¿no? O sea, alguien que... Que haga las veces de, de las cuestiones que, que el, al padre le excedía, porque estaba en sus funciones en las distintas cortes, políticas o militares, o, o lo que sea, lo que fuera en ese momento. Eh, aparece el preceptor que se encarga de, eh, primero, enseñar los buenos modales como modo de, de inclusión social, para, sobre todo para poder in, insertarse en, en las cortes. Y, y también de enseñanza en, ge en general. Entonces también vuelve a aparecer el preceptor con una, fu una función de integralidad total, o sea, de enseñar y de formar cívica, moralmente, digamos, en las concepciones de la época, y conductualmente. Eh, en la conquista de América aparecen los preceptores, sobre todo para transmitir eh, la religión y la moral, ¿no? el modelo más claro es el modelo jesuita, ¿no? el que acompaña... Sobre todo para formar moralmente y en, en, religiosamente este, a, a, a las colonias y a, y a los habitantes propios de la colonia. ¿no? Ahí está, tenemos el modelo que está por excelencia, ahí está la película la, la Misión que retrata un poco esta idea de, de esos tutores que, que se introducen en la cultura propia. Eh, originaria de los lo pueblos originarios con el fin de transformarla bueno, hay un montón de discusión ahí que tendríamos que pensar en interculturalidad pero bueno me, me, yo solo quiero retraer y sin entrar en, en, en esa en, en esa discusión que es, es rica y es valiosa pero yo lo quiero que hay una imagen de alguien que transmite un saber y un saber eh, conductual digamos ¿no? de acuerdo a las creencias del, del momento y ahí me meto un poco en una revisión histórica a partir de la documentación. ¿no? Está el Reglamento General para el Establecimiento de Enseñanza Secundaria Normal y Especial de 1957. Y de ahí rescaté... Eh, este, ahí dice 1943, pero en realidad el, el que saqué es de 1957. Y dice, corresponde a los preceptores, uno, vigilar la conducta de los alumnos, dos, cooperar a la formación de buenos hábitos mediante su consejo. Entonces, fíjense que está puesto la mirada en, en la parte conductual, ¿no? El preceptor es aquel que mira en la exterioridad, ¿no? Y además aconseja, ¿no? Y las la funciones que trae es recibir y saludar a los alumnos, hacer que formen fila y tomen distancia, pasar lista y controlar la asistencia cuidar el orden de las horas libres, custodiar y acelerar eh, y ac eh, acercarle al profesor el libro de temas, llevar tizas y proveer de mapas, cuidar los recreos en los patios, los baños y las escaleras. Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, esta función de la época hasta hoy, eh, ¿en qué cambió? O sea, ¿cambió algo? Eh, ¿Hay algo más que nosotros podemos hacer que este, esto, estos roles? Y les quiero traer un cuento, no, no es un cuento, es un, un extracto de una novela, se llama Ciencias Morales, de Martín Cohen, la recomiendo, es eh, una novela hermosa, eh, retrata el Nacional de Buenos Aires en fin, a fines de la dictadura eh, y hace referencia al Nacional de Buenos Aires de Juvenilia como una época dorada y, y esta es como una época este, como más en decadencia. Eh, y, y cuenta la historia de una preceptora recién ingresada. Yo les voy a leer extractos, ¿no? porque es un poco larga, pero fíjense la imagen de la preceptora en esta época. digamos. Esto es lo que, ¿Cuál es su rol? ¿Qué, se, qué buscaba? Qué, qué, ¿Qué esperaba ella? Así que les voy a leer un pedacito y después eh, vamos a pensar juntos. Dice pero que el colegio era un colegio solamente de varones, ¿no? hablando de, del colegio, comparando el de juvenilia, el de las épocas doradas, ¿no? en el, de, en, bajo esta mirada. Sin compararse, tan solo dejando fluir el pensamiento, María Teresa, que es la preceptora, nueva, ¿no? que recién llega, advierte que tan distinta es su tarea como preceptora en las condiciones existentes en los tiempos que ahora corren. Me encantó esta frase porque parecería que que podríamos decirlo cualquiera de nosotros, no es tan distinta la tarea ahora que antes, no se compara, no supone que ella pueda paragonarse con el prestigio de aquellos hombres ilustres del pasado, simplemente permite, en su difusa distracción de mirada perdida, que una idea se deslice y se asocie con otra idea, que a su vez se desliza y vuelva a asociarse, y en esa deriva se imagina cómo habrá sido el colegio en su versión más homogénea y armónica, la del otro siglo, la del otro tiempo. El sonido del timbre, que por lo demás, por lo común, cal, eh, calculan, a ella esta vez la sobresalta. Es el final del recreo. Ese timbre que suena con firmeza, pero no con estridencia. Dura exactamente 55 segundos, algo menos de un minuto. Es un dato que nadie ignora. Hay una razón muy concreta para que convenga saberlo. Y para que la medición se ajuste a la precisión cronometrada de los 55 segundos en vez de conformarse con el cálculo somero del minuto completo. Y es que en el momento exacto en el que el timbre calla, sin que el eco del timbre sea considerado parte del timbre, es obligatorio que los alumnos hayan formado fila, en perfecto silencio y en el orden progresivo de las respectivas estaturas delante de la puerta del aula que corresponde a cada una de las divisiones. Tercero décima forma delante de la penúltima puerta del claustro. No pocas veces se escucha una pisada, el roce de una suela en el piso, y a veces hasta una risa. Una vez que el sonido del timbre cesó, y es una ocasión en la que deben intervenir los preceptores. Silencio, señores. Tomen distancia. Una única voz... Suena para todo el claustro. Parece rebotar y repetirse por efecto de la altura de los techos o el grosor de las paredes. Pero todos saben que no ha habido repetición alguna. Que las órdenes se dan una sola vez y con eso es suficiente. Tomar distancia es un aspecto fundamental en la formación de los alumnos del colegio. Aunque se pongan en fila uno detrás del otro y aunque respeten el orden progresivo que va de menor a mayor... Hasta que toman distancia, los alumnos lucen todavía en desorden. Reunidos, pero no formados. Con cierto aire de dejadez que es indispensable despejar. Una vez que toman distancia, la doble hilera adquiere en cambio rectitud y proporción. Una justa simetría, por lo demás, muy adecuada. Para hacerlo, hay que extender el brazo derecho, sin doblar el codo, por supuesto. Y apoyar la mano, y mejor que la mano, el extremo de los dedos en el hombro derecho del compañero de más adelante. Esperen que se me tapa Como ese compañero es por definición. Como ese compañero es por definición más bajo que el que sigue, cada brazo traza una línea perfectamente recta, pero también en suave declive. Así es como se hace ahora y siempre. Las chicas forman adelante y los varones atrás. María Teresa presta mucha atención, aunque tratando de ser discreta, a ese eslabón tan conflictivo de la hilera, allí donde los, va los dos varones primeros, que son los más petizos, suceden a las dos mujeres últimas, que son las más altas. Los varones de menor estatura, por lo general, los que preservan cierto aire de infancia, inverbes todavía a poco menos, en tanto que las chicas más altas son siempre las más desarrolladas. En el momento de tomar distancia, esos dos varones, que en el tercero décima son Iturriaga y Capelán, deben apoyar la mano, y mejor que la mano, la punta de los dedos, en el hombro de las chicas de adelante, que en tercero décima son Dasyuk y Marré. Esos hombros que quedan decididamente lejos, demasiados altos, y casi tienen que estirarse para alcanzarlos. María Teresa, la preceptora, escruta ese contacto con toda minucia. No es la diferencia de estatura lo que importa, desde luego. Ni es que Iturriaga y Capelán puedan perder la mejor postura al estirar el brazo para tomar distancia. No es eso, ni tampoco el gesto claro que el brazo adopta al ir tenso hacia adelante y hacia arriba, sino otra cosa, es otra cosa. María Teresa debe fijarse escrupulosamente en lo que pasa con esa mano de varón en cada hombro de mujer, mientras dura la situación de la toma de distancia, una situación que no tiene, como lo tiene el timbre del final del recreo, un, las, un lapso de extensión fijo y predeterminado, sino que depende de la decisión personal del señor Bisuto. El jefe de preceptores. Firmes. Solo cuando se escucha al señor Viasuto dando la orden de ponerse firmes, los brazos bajan y el contacto cesa. Cada cual ocupa entonces su lugar con la separación de vida y están dadas las condiciones para autorizar el ingreso al aula. Bueno, esto es un, me parece una escena encantadora que probablemente muchos de nosotros, los más grandes, hayamos visto, los más jóvenes seguramente no. Pero tiene que ver con la mirada que, que, que tiene ese preceptor. Se dedicaba a ver esas conductas, a ver qué ocurría, y, y ese, esa, esa mirada externa, ¿no? ese control externo. Entonces, acá podemos pensar que la modernidad, tal cual la conocemos, se conformó sobre el disciplinamiento de las instituciones. Y bueno, y acá les traje una cita de Foucault, que las instituciones modernas tenían... Tres operaciones básicas para, para lograr este control. ¿no? Uno es la, la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. ¿no? Bueno, todas estas aparecen en este relato, en este micro relato les diré, eh, del de, de cierre de un recreo y la entrada a un salón de clase que duraba cuatro minutos. Pero ahí aparece la vigilancia jerárquica, la sanción, en caso de que se pase mal, y el examen en el sentido de, de mirar, mirar hasta a ver cuánto tocaba los dedos de, de los varones los hombros de las niñas. Eh, les recomiendo, para, para empezar a introducirnos con, con la perspectiva que nosotros queremos pensar hoy y ayudarlos a pensar, un, un texto de, del Ministerio de Educación de Córdoba que se llama eh, Repensar el rol del preceptor en las escuelas secundarias. ¿no? Eh, de ese texto saqué esta extracción, de y vamos a ver cómo empieza a cambiar esta mirada. ¿no? Eh, dice, la Dirección de Enseñanza media y Superior de Córdoba, en su boletín informativo en la Junta de Disciplina, publicó un documento referido a los proyectos educativos institucionales, resalta esto, fíjense cómo la función aparece totalmente distinta. La función del preceptor como compleja, o sea, ya no es voy a mirar solo la disciplina, la fila, eh, sino es compleja. ¿no? Considerando los colectivos con los que están relacionados, o sea, los alumnos, las alumnas, las familias, los directivos y las directivas, siendo eminentemente orientadora, formadora, al brindar al alumno o al alumna un ámbito de contención y referencia. Y acá parece complejizarse la cuestión, porque no es mirar qué pasa este, con, la, con la distancia, disciplina o lo que sea, sino empezar a pensar eh, una figura más orientadora, más formadora, y cuando uno orienta, orienta, no orienta lo externo, lo que pasa afuera, sino orienta una subjetividad, una, una persona en su integralidad. Eh, y aparece brindar un ámbito, ¿no? un espacio, eh, que no, no solo lo de una persona, y esto está claro, no puede caer solo, lo vamos a desarrollar un poquito más, no puede caer solo en la figura de del de preceptor, sino en el contexto, en un ámbito de contención y de referencia. No de referencia adulta. Eh, entonces, y acá hay una resolución eh, la 1692 de Paraná, que también o sea, de Entre Ríos, que me, me gustaría traer, traerla en, en esta nueva complejización que tiene el rol. ¿no? Dice, el preceptor cumple un rol fundamental y dinámico. No, no, no es eh, estricto, no es eh, firme, duro, permanente, estructurado, es dinámico, ¿no? Tiene, y, tan dinámico como la de, de, dinámica del colegio mismo. ¿no? Eh, bueno, dinámico, en la organización institucional, convirtiéndose en auxiliar docente, y acá aparece una palabra que es interesante, es auxiliar docente, ¿no? Cuando, cuando empezamos a pensar el nombre, incluimos el rol del tutor ¿no? y incluimos la palabra pedagógico. Porque nos parece importante pensar que nosotros somos docentes, en ese sentido estamos ejerciendo una enseñanza y estamos acompañando trayectorias. ¿no? Y dice eh, esta misma resolución, y es el responsable de establecer las relaciones con los alumnos, con los padres, y el establecimiento manteniendo la convivencia institucional. Y luego, dice, son funciones del preceptor. Primero, participar activamente en la propuesta de organización y realización de actividades institucionales. Participa, ¿no? Co Constructor. ¿no? Responsabilizarse directamente del cumplimiento del reglamento interno y de convivencia, orientando a los alumnos y padres en los deberes y derechos que regulan la convivencia institucional. Propiciar la comunicación institucional entre pares, con los padres, docentes y directivos, siendo un nexo invariable en el manejo de la información. Bueno, acá aparece su rol como articulador, ¿no? como articulador de muchas de las cosas que pasan en la escuela. Lo que pasa con las situaciones de enseñanza, con, lo, con los alumnos, con las autoridades, con las familias. Entonces, articula eso, es como eh, el pivot ¿no? entre... entre todas estas eh, cuestiones que, que van ocurriendo en la escuela. Eh, Nievicki eh, nos dice en, en su texto sobre el nuevo rol del preceptor, que se los recomiendo, dice, en una escuela secundaria creada selectivamente para algunos y sobre la base de ser todos igual bajo una matriz de alumnidad única, los regímenes de calificación, de asistencia, y de disciplina funcionan como reguladores de la institución. Esto es un algoritmo de cálculo entre inasistencia, actos de indisciplina y calificación. Definía la pertenencia y permanencia dentro del sistema escolar. O sea, parecería que, o sea, ¿quién decide que un chico permanezca? Un cálculo frío entre asistencia, calificación y actos de indisciplina. Y normalmente... El, el preceptor era el ejecutador de, de ese cálculo, era el, el que llevaba la cantidad de montaciones, la cantidad de inasistencia, y el que pasaba la nota. ¿no? Eh, pero claro, en una escuela secundaria creada para la selectividad, funcionaba así. Entonces nosotros tenemos que repensar ese origen, por eso digo, visitemos eh, es, es, esa mirada fundacional que tenemos, y repensemosla en términos contemporáneos. ¿La escuela hoy está creada para la selectividad, selectividad o está creada para la inclusión? ¿Está creada para cuidar la trayectoria escolar o está creada para vigilar la trayectoria escolar? Entonces empezamos a pensar en nuevos roles y nuevas funciones. ¿no? Y entonces este algoritmo entre inasistencia, acto de disciplina y calificaciones deberíamos pensar cómo funciona, porque al final... Eh, Siempre nos quejamos ¿no? que, que todo este mundo digital está manejado por algoritmos y uno pone en internet una palabra y después te llegan este, cosas similares que a veces tienen que ver y a veces no, pero bueno, pues está hecho a partir de un algoritmo, como si, si nosotros fuéramos tan predecibles ¿no? eh, y que un algoritmo permitiría descubrirnos en nuestros intereses. Se pueden acercar, se pueden aproximar, pero uno a veces pone las palabras por casualidad, o sea. Es mucho más complejo el deseo humano. ¿no? Eh, y lo mismo pasa en, en los alumnos. ¿no? Este algoritmo entre indisciplina, este, calificaciones, inasistencia, no define una a un, alumno, a una, una, un sujeto, a un alumno o una alumna. Eh, por eso necesitamos a alguien que acompañe esa trayectoria para que lo pueda entender en su complejidad. Y esa figura que comprende. Eh, cómo ocurren las cosas o qué está, qué está funcionando, básicamente o principalmente o nodalmente en la escuela secundaria, es el preceptor. Entonces estamos, y acá podemos hacer un parate, estamos mirando dos paradigmas, un paradigma centrado en la disciplina y un paradigma centrado en la convivencia. Podemos decir que el paradigma del siglo XX estaba centrado en la disciplina y podemos decir que el paradigma de, del siglo XXI debería centrarse en la convivencia. Entonces, que, que tiene mucha más complejidad, que tiene este, muchas más aristas, eh, y que también en ese sentido podemos pensar que es más difícil. Y en algún punto nos podemos parar como María Teresa y decir, ah, antes, cuando la escuela era homogénea, eh, y, y tener como cierta idea de, de añoranza de esa escuela, eh, pensando que ahora esto es mucho más este, complejo y... Y en realidad siempre fue complejo, eh, porque María está hablando de 1982, y seguramente cuando nos no, no hubiésemos metido en esa historia este, de la Ciudad de, de Buenos Aires, la secundaria de juvenilia, también tenía su complejidad, eh, otras complejidades, porque el ser humano así es. Que nosotros queramos querramos, eh, reducirla para facilitar la comprensión, no significa que la complejidad no exista. Entonces, lo primero que, que tenemos que decir es, no es que ahora es peor y antes será mejor, sino que descubrimos o, o, o vemos eh, diferentes roles, porque la función de la escuela es distinta. Es enseñar, que siempre es la misma, pero enseñar a todos, y de la mejor manera. Antes eran enseñar a algunos. Eh, la pretensión de enseñar todo a todos, que así nació... Este, la pedagogía ¿no? es el desideratum de comeño, no eh, enseñar todo a todos está eh, siendo presente y quizá hoy está como más actualizado ese todo a todos ¿no? esta segunda proporción eh, eh, esta segunda frase eh, nos ayuda a, a recordar que, que la función de la escuela es respetar las trayectorias de todos nuestros alumnos y alumnas así que eh, para seguir pensando. Hoy eh, les pregunté cuál era el rol y ahora les pregunto cuáles son las tareas centrales que debo realizar. no, Con todo esto que veníamos ¿Cuáles son las tareas centrales que como preceptor debo realizar? Me tomo dos minutos y, y las escribo. ¿Cuáles son mis tareas centrales? Y yo aprovecho y tomo un café mientras tenemos dos minutos para, para decir eso. ¿Cómo cuesta? Yo, hay un, pasó un minuto y me parece que fue todo un, un universo. La próxima voy a prever música para, para llenar estos momentos. Bueno, en, este, en estos roles que nosotros nos tocan, estos roles centrales, yo creo que hay una, una cosa que, que nos sirvió la pandemia, es para poner blanco sobre negro, o negro sobre blanco, como quieran decir, eh, algunas cuestiones básicas, ¿no? ¿no? es que no estuvieran como que se evidenciaron. ¿no? Eh, Cole tiene una frase que a mí me gusta, que lo llama experiencias transformadoras. Eh, Harvey lo llama eh, epifanía. ¿no? Vieron que cuando uno eh, aprende de una manera, aprenden, eh, hay un momento en, en el aprendizaje que, que son relevo, que se re, revelan muchas cosas que estaban como ocultas, que no nos damos cuenta. Vieron cuando dice ah, era esto. Eh, ah, eh, ahora lo veo más claro, ¿no? Cuando uno, en un proceso de aprendizaje. Yo creo que la pandemia fue eso. ¿eh? Eh, no, no, no hizo, no, nos trajo una experiencia transformadora. ¿no? Las experiencias transformadoras no necesariamente son positivas. A veces son experiencias duras como de hecho es la pandemia o fue la pandemia. Eh, ¿Y qué es esto blanco sobre negro que nos trajo? ¿Qué es lo que, lo que se vio eh, con, con mayor evidencia? Lo primero que se vio, es la necesidad del sistema educa educativo, claramente modificable, pero sí esencial. ¿Eh? Nos dimos cuenta que la escuela es mucho más que venir a aprender matemática y lengua. Es un es una formidable espacio de socialización, y si está bien armado es un formidable espacio de transformación subjetiva. ¿no? A mí me llamó la atención que los chicos, sobre todo en secundaria, quisieran volver ¿no? a un lugar que pues, supuestamente era tan odiado como es la escuela secundaria. Otra cosa que puso en, en evidencia es que la tecnología necesaria, es importante incluir la tecnología, las TICs en, en la escuela, como metodología de enseñanza, pero no es suficiente. O sea, no todo va a ser tecnología. Hay algo que los seres humanos necesitamos, que es el contacto con otro, real. Este, al menos todavía, gracias a Dios. Eh, lo otro que yo digo es que todo está en la caja negra. A mí me gusta esa imagen que eh, vieron que los aviones cuando se caen eh, buscan la caja negra porque ahí están las conversaciones, ¿no? las conversaciones que se dan, están quedan grabadas, lo que se dijo uno, lo que dijo otro, lo que pasa ahí. Eh, entonces yo lo que digo es que para mí hay que visitar esas conversaciones que tenemos a diario, porque en esa está la clave de la de la mirada que tenemos en relación a, a nuestros alumnos y alumnas, en relación a lo que se enseña a lo que es aprender y a nuestro rol. Esa conversación, bueno, que hablamos de este, que hablamos de otro, bueno, revisitarla esto con mirada de, bueno, de poder eh, observar qué está ocurriendo en esas conversaciones, porque mucho de lo que está en esas conversaciones es lo que está ocurriendo en la práctica. O sea, uno esas conversaciones en la práctica. Después, cuando uno va a mirar la práctica, o oh, a revisitar la práctica, ya con categorías analíticas, eh, medio que se pone defensivo, y, y a veces dice este, cosas que no ocurren. ¿no? Esta escuela, integramos a todo. O, o sí, digo, no, no digo que no ocurran, pero uno se, generalmente se pone más defensivo, no se arma arma un discurso. ¿no? Y una cosa es la teoría expuesta, y otra cosa es la teoría en uso. Entonces, visitar esas conversaciones que tenemos. Yo me, me pesco a veces diciendo cosas que yo digo, bueno, acá hay todavía algo este, para trabajar conmigo mismo, ¿no? Me pasa muchas veces, con muchos temas, no solo con lo pedagógico. ¿no? Mirá sobre ciertos alumnos o alumnas, eh, mirá sobre cuestiones de la vida. Digo, cuando yo me pesco en la conversación informal, digo, pues bueno. Acá hay algo que hay que visitar. Entonces, bueno, yo por eso digo, todo está en esa caja negra, no imaginemos esa caja negra, en esas conversaciones, nos vamos a pescar a ver qué concepción tenemos de nuestro rol, de lo que pasa, de lo que ocurre. Eh, es necesario empezar a reflexionar en la práctica, eh, es fundamental. Eh, así que, no hacer una reflexión que la teoría vaya por un lado y la práctica, por otro, reflexionar sobre la práctica, bueno, y cada vez que tengamos una reflexión teórica, esta bueno, ¿cómo lo traducimos en un acto, ¿no? en una práctica? Dicho sea de paso, a práctica le falta el acento, se me pasó. Bueno, eh, en lugar del error en el sistema, este es un error, así que eh, está bueno pensarlo, el error eh, forma parte de nuestra construcción. Eh, y en general el sistema escolar eh, es punitivo con el error, eh, lo, lo castiga. Eh, y entonces, por ejemplo, el error del alumno se porta mal y tiene un castigo, eh, te, no estudiaste, tenés una mala nota, eh, y el error del adulto generalmente se tapa, porque no, no hay lugar, no, no, es como que no deberíamos equivocarnos, eh, cuando en realidad no deberíamos no equivocarnos, porque uno aprende de la equivocación. Lo que decimos la curva de aprendizaje significa eh, equivocarse. ¿quién de nosotros eh, aprendió a andar en bicicleta sin caerse? No, no aprendió, sino... Eh, hay, eh, el error forma parte del proceso. Y tenemos que, que entender que nosotros estamos en proceso y aprendiendo y equivocándonos, y a, haciendo nuestra mejor versión, que a veces sale y a veces no. Pero del error no se tapa, se mira, se analiza, y, y se trata de mejorar para la próxima. En fin, lo que nosotros me parece que tenemos que pensar, y esto lo aprendimos en la pandemia, eh, que más que instituciones que enseñan, somos instituciones que aprenden permanentemente y que todos estamos aprendiendo. Aprendimos a usar el Zoom, que no estaba, aprendimos a conectarnos, aprendimos la necesidad que tenemos unos de otros, aprendimos la, la, la importancia de trabajar en red, y yo creo que... En, en relación a lo que nosotros estamos viendo, aprendimos la importancia que tienen los preceptores. En pandemia, los preceptores fueron la red de contención de infinitos alumnos y alumnas. Eh, de, tengo miles de, de experiencias donde los preceptores salvaron a un chico que estaba en depresión, fueron a buscar a un chico en la casa que no quería venir a la escuela, Avisaron a un profesor de situaciones familiares que estaban ocurriendo. Eh, fueron claves. Y creo que lo puso de blanco sobre negro. Una, una figura central, importante en el sistema, revalorizada post pandemia. O sea, volvimos a repensar, ¿no? El pivot de, de, donde, donde converge digamos toda la escuela secundaria pasa por la preceptoría en su rol de tutor. No están solos, no el, vuelvo a decir, la función tutorial es de toda la escuela, no es el es tutor y el resto no. Eh, pero hay algo en ese rol que hay que re, volver a, a mirar, revisitar, valorizar y pensarlo eh, planificadamente como un espacio de construcción tutorial. Eh, y esto nos trajo la pandemia, por eso la, lo quiero rescatar, porque entre los aprendizajes más valiosos de este tiempo, fue claramente el, el rol del receptor eh, Bueno, entonces nosotros decimos que, que para que esto ocurra habría que cambiar de paradigma, ¿no? de un paradigma disciplinar, un paradigma este, de mayor eh, contención o respeto a las trayectorias de los alumnos, de mayor acompañamiento, si se quiere, porque a veces la palabra contención es, se asocia a mal crianza y no es eso, es armar una red necesaria para que se pueda desplegar la mejor versión de cada uno. Así que eh, yo les quería proponer un videito, eh, si no lo vieron, me encanta que lo vean esta, por primera vez, si ya lo vieron es buenísimo este, volver a ver muchas veces, yo lo vi como 100 veces y cada vez saco este, una, una lección nueva. Es lo voy a, voy a dejar de compartir porque no me acuerdo si puse para. Ahí, ahí va de vuelta. No había puesto, aunque importante. Eh, eh, el, la, la persona que lo va a dar es Teresa Punta, que es una docente de la provincia de Chubut. Eh, y nos cuenta un poco su experiencia como escuela. Capaz de romper ese formato unívoco que a veces la escuela propone. Eh, palabras textuales de ella. Así que lo miramos y después lo charlamos juntos. Bueno. Bueno, retomamos, porque tuvimos un problema de, de derecho de autor con, con, el, con el video, así que bueno, lamento el corte, este, estamos en el nuevo link de YouTube, espero que se puedan haber subido, eh, así que retomamos un poco a partir del video, y voy a tratar de, de cerrar y media como habíamos quedado, y lo que nos quede lo, lo vamos a ver el, el encuentro siguiente, así que no se hagan problemas porque vamos a ver completo lo que teníamos previsto. Eh, solamente a partir de la charla TED, quería retomar este, algunas ideas que trajo Teresa que me parece importante. Una es una mesa para pensar juntos. Eh, creo que es eso lo que tenemos que armar en las escuelas, una mesa para pensar juntos. Y dice Teresa, ponernos todos del mismo lado, eh, que es acompañar la trayectoria de los chicos. Segundo, me gusta esta idea que trae de, de los nombres, ¿no? ella trae Joaquín, Federico, eh, Aitor... Eh, Cuántos nombres tenemos nosotros ¿no? en, nuestra, en nuestra memoria, de, de chicos que hemos acompañado, de chicos que han podido salir adelante y de chicos que no, y chicos que quizás nos hemos equivocado. ¿no? Como ella reconoce la historia de Joaquín, todos tenemos esa historia. Pero esa historia nos tiene que servir para, para repensar las próximas y para ayudarnos a, a, a sentarnos a todos en esa mesa donde entre todos sacamos adelante eh, a nuestros alumnos y alumnas. El tercer ejercicio que tenía, que por tiempo se los dejo, era que, que nos pongamos a pensar en mi jornada concreta ayer. ¿Qué hice a las 8? ¿Qué hice a las 9? O si voy a la tarde, a la 1, a las 2 o a la noche... A las 6 a las 7 a las 8 ¿Qué hice en mi tarea, en mi, en mi rol? Eh, ¿Qué tareas concretas tuve en cada momento? Así que los invito para que lo, lo completen, lo piensen. Y entonces comparen. Al principio ustedes pusieron un rol, después pusieron una tarea que creían, y ahora las acciones. ¿no? Y que comparemos esto con, con esta idea de acompañamiento de las trayectorias. ¿Cuánto tiempo concreto le dedicamos a acompañar a las trayectorias, a sentarnos a todos en esa mesa para pensar. Eh, o quizás hoy nos están distrayendo o solicitando o pidiendo, y nosotros siendo funcionales a ese pedido, eh, otras tareas que quizás son importantes, no digo que no, pero que no, nos distraen o quizás deberíamos relegar o, o al menos hacer un espacio para que en nuestra agenda concreta aparezca acciones de escucha, de seguimiento de trayectoria, de ver en qué están los chicos. Bueno, vamos a ir viendo qué cosas deberían cooptar también nuestra agenda. Eh, acá eh, tengo una frase que, que me gustaría compartir, eh, también de Niebieski. Los preceptores son actores que, movidos por la necesidad y el ritmo de lo cotidiano, tapando agujeros o apagando incendios, abordan intuitiva y artesanalmente las consecuencias prácticas de una escuela devenida universal y obligatoria, y que justamente, por ser para todos, no debía ser igual y homogénea en su conjunto. ¿no? Entonces, esta idea de que tapar agujeros y apagar incendios eh, se transforme en, en, en una reflexión para que sea una práctica, que no es casual, que no es eh, aleatoria, eh, que no es periférica, sino que debería ser central. ¿no? Que no tapemos agujeros, sino que en esta mesa pensemos juntos cómo seguir estas trayectorias. Y bueno, y vamos a, a dar unas pistas entre todos, pensar también con lo que ustedes traen, de cómo hacer esto, cómo, que, cómo, se concrete, cómo hacer para que se concrete este ideal. ¿no? Eh, así que los invito a, revis a revisitar las prácticas poniendo centralidad primero en ser eslabón para mejores aprendizajes. Nosotros somos una parte también del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos introducirnos para, para ayudar a que haya mejores aprendizajes? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros alumnos y alumnas para que haya mejores aprendizajes? ¿no? Empezar a pensar, en esta mesa que nos vamos a sentar a pensar todos, una de las cosas que yo tengo que hacer es ser un eslabón para que esos aprendizajes ocurran. ¿Qué debería ser? ¿No? ¿Qué debería hacer para sostener mejor las trayectorias? Para que aquellos alumnos y alumnas que, que tienen trayectorias intermitentes, que pasan por dificultades emocionales, eh, de salud y otras, eh, puedan sostenerse en, en su rol de alumnos y alumnas. Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a llevar a esa mesa donde nos vamos a sentar a pensar esto, para que esto ocurra? ¿no? para acompañar y sostener estas trayectorias. Poner la centralidad en estar atentos a las situaciones de vida de, de, de nuestros alumnos y alumnas. Somos los que, como transportamos su historia de curso en curso, de hora en hora, a veces los docentes entran un par de horas y no lo ven más durante toda la semana, y en esa hora tienen que Atender la disciplina, atender esto. Atender. Y nosotros tenemos como la continuidad. Somos como, como el, la, la trama que va pasando de hora en hora. ¿no? El, el, el lazo que une hora con hora. Entonces, estar atentos a esas situaciones de vida e informarlas. ¿no? Eh, y en ese sentido, hacer continuidad institucional. ¿no? no burocrática, sino humana. Concreta, visible y afectiva. O sea, la cara del colegio la primer cara del colegio, y quizás la, la que más ven, es la de los preceptores y las preceptoras. Entonces, ¿cómo es esa, esa, ese contacto? Eh, ustedes saben que eh, a veces las palabras, eh, y los rostros, y las miradas, transmiten muchas cosas. Bueno, la pregunta es ¿qué transmitimos? Seguramente eh, transmiten afecto, continuidad. Eh, valoro muchísimo este... Lo, lo valoro como director y lo valoro como, como padre, además. Eh, mis hijos eh, tienen el mejor recuerdo de los preceptores. Por eso lo, lo, lo valoro con tanto afecto, porque yo sé cómo, cómo mis hijos vieron a sus preceptoras, eh, y lo importante que fue. Entonces, y, y que para ellos de verdad era la continuidad institucional. O sea, cuando me daba risa voy a contar una anécdota, yo, mis hijos fueron a la escuela donde yo era director. Y la palabra autorizada la tenía la preceptora. O sea, no, la preceptora me dijo, me decía, me decía, me decía, no me a mí me dijo la preceptora y era la palabra autorizada. Eh, es, es, era esta continuidad institucional. O sea, la institución para él era la preceptora, este, no era el director, era la preceptora. Me pareció valioso como anécdota para, para percibir la importancia que tiene el rol. Y finalmente, me parece que tenemos que poner... La centralidad, que somos un modelo adulto, educador, confiable y reasegurador de la existencia del otro. O sea, depende de la imagen que nosotros damos de alojarlo, nuestra capacidad de alojarlo, quizá un adulto que, que lo aloje donde quizá por su historia de vida ningún adulto lo, lo, logró alojarlo adecuadamente, eh, sea importante. Y ese alojarlo nos quita a nosotros de nuestra comodidad. Es más cómodo estar en una oficina, encerrado, haciendo papeles, que eh, expandiendo, digamos, nuestra capacidad afectiva y, y, y darle sostén afectivo a los otros, aún eh, que los otros se, se muestren a veces este, hostiles. ¿no? A veces esa hostilidad no es más que un contrarreflejo de la necesidad de afecto. Lo vamos a ver en el próximo encuentro. En el próximo encuentro nos vamos a dedicar a, a pensar... Eh, más eh, eh, quiénes son eh, un, los jóvenes hoy, quiénes son los, los adolescentes y, y las adolescentes hoy, eh, para un poco saber eh, a, cuál es nuestro, a quién nos dirigimos ¿no? y, y cuáles son las características de, de, de las personas con las que estamos. Hoy nos dedicamos más a pensar, a repensar el rol del de preceptor, pero estas cosas me parecen importantes. Entender que, que somos centrales en la trama. También los equipos directivos, y hay que decirlo, deben eh, valorizar este trabajo, ¿no? y deben apoyarse en el equipo, y deben trabajar, y deben sentarse en, en, en esta mesa con todos los receptores a pensar juntos, eh, y los equipos de orientación, en caso que, que, que los hubiera en las escuelas, a pensar juntos eh, cómo abordar integralmente eh, las trayectorias escolares de los alumnos. Para ir cerrando y para cumplir el tiempo, que estamos en tiempo, quiero traer una frase de un libro llamado Mal de escuela, que es de Penac. Penac es un autor francés, seguramente lo conocerán. Es un autor que era muy mal alumno. Eh, es un, escribe, bueno, tiene un libro llamado Mal de escuela y casi como una novela, que cuenta cómo, cómo fue su, su proceso de lectoescritura. Y Mal de escuela, eh, su experiencia como mal alumno en la escuela. Y fíjense esta frase que me parece hermosa y que siempre la tengo en, en, en la memoria cada vez que, que me, me enfrento con algún alumno una o una alumna o estoy en contacto con ellos. No, sería la palabra exacta. Dice así, nuestros malos alumnos, de los que se dice que no tienen por venir, nunca van solos a la escuela. Lo que entra en clase es una cebolla, unas capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud, de rencor, de cólera de deseos insatisfechos, de furiosas renuncias acumuladas sobre un fondo de vergonzoso pasado, de presente amenazador, de futuro condenado. Miradlos. Aquí llegan, con el cuerpo a medio hacer y su familia cuestas en la mochila. En realidad, la clase solo puede empezar cuando dejan el fardo en el suelo y la cebolla ha sido pelada. Es difícil de explicar, pero a menudo solo basta una mirada, una palabra amable, una frase de adulto confiado, claro y estable, para disolver esos pesares, aliviar esos espíritus, instalarlos en un presente rigurosamente indicativo. Naturalmente el beneficio será provisional. La cebolla se recompondrá a la salida y sin duda mañana habrá que empezar de nuevo. Bueno, preciosa preciosa frase, y me encanta esto, que me parece que es una pista para pensar nosotros nuestro rol. Solo basta una mirada, una palabra amable, una frase de adulto confiado, claro y estable. De adulto confiado, claro y estable. Nosotros somos eso, el preceptor es eso, es, una, es el contacto con el mundo adulto, claro y estable. Bueno, para cerrar, eh, los invito a que... A que reanden el camino que, que, que transitamos y que se hagan estas preguntas. ¿Qué pude pensar acerca de mi rol? ¿Qué me parece que debo seguir pensando? ¿Y qué le diría a un compañero o compañera preceptor o preceptora Nobel acerca de qué es lo más importante en nuestra tarea? ¿Qué le diría a alguien que arranca con esto? Bueno, mira, lo más importante que vos tenés que hacer es esto. Eh, bueno, espero que, que hayamos reflexionado juntos, haber pensado juntos. Voy a recogerlo los comentarios. La próxima vamos a ver eh, un poco el rol nuestro en relación a, a la adolescencia y a las adolescencias eh, en, en, en este nuevo siglo XXI, no nuevo, no, en el siglo XXI. Y el último encuentro vamos a ver un poco de cómo planificar nuestra tarea. Así que los veo la semana que viene, les mando un abrazo enorme, los felicito por la tarea y espero este, que... Que nos encontremos en algún momento cara a cara. Un abrazo grande.